Bienvenidos a otro video tutorial, vamos a hacer una pequeña demostración de las fórmulas matriciales en Excel. Aquí tenemos una pizzería con los productos que ellos tienen, 5 pizzas, 5 tipos de pizzas y 4 repartidores. Tenemos el precio de cada pizza y tenemos cuánto repartió cada repartidor, cuánto entregó. Eh, vamos a sacar en esta celda el total por repartidor o sea el total en este, moneda eh, la cantidad en dinero que este, repartió lisa y para eso ponemos igual como es una suma es una suma del producto de las dos columnas el producto de la columna precio por asterisco la columna de Lisa que fue la cantidad de pizzas repartidas cierro el paréntesis control shift enter ahí está entonces Lisa repartió 906,7 en este caso digamos boliviano y los demás también hicieron una repartición similar. Ahora, en esta celda, total por producto, vamos a hacer eh, algo similar. Vamos a obtener el total en monedas bolivianas de lo que se vendió o se entregó de la pizza Hawaii. De todos los repartidores, obviamente. Igual es una suma del producto del precio por todo lo que repartieron todos los repartidores de esa pizza. Cierro paréntesis, control shift, enter. Ahí está. Eso sería todo, amigos.